Tú estás en esta casa, ah. entino. Dame un momento, necesito tiempo para bajarme del viaje No trajimos el traje, pero si sí el personaje Les presento este mixtape de regalo como un homenaje 10 tracks, fotografía y mucho rap en un solo link Para que gratis lo bajes, va así. Pero esta canción no es para hablar de gente muerta Aquí la historia comienza cuando vi Quien tocó a mi puerta, eran los niños del barrio cantando Happy Halloween Mientras veía cómo pisaban las matas de mi jardín Y ese fue el fin De ahí en adelante les puse minas Y un radar para detectar lo que se mueva o respire en la esquina No soy adicto a la icola, aunque bien sé lo que es un cantina, la cocaína, pero defiendo la mata que ha curado más que la aspirina. Horrenda rima para partirles la madre con mi compadre delantera entera y a ver quién cierra la puerta, que Dios abre las guillotinas multilenguaje dispuestas y expuestas a dar respuestas en el mundo real no en internet o en encuestas. Estas hasta solo izan banderas de independencia, le ven vela y que la barca les diga nuestra procedencia. Calaveras traficando emblemas, derribando esquemas con diez temas, haremos que en cada octubre incrementen las quemas. ¿Quién tocará en mi puerta. ¿Quién podría ser Happy Halloween? Música de altura en rama. Desde la noche hasta la mañana. Yo serio. me el pollo acá relajado en la casa? Espérate te escucho que están tocando la puerta. No, no, no, no, no, escucho, ey, me va a tumbar pues el portón, hermano. Oiga, Gildardo, deje pues el show, parcero. Y hay que venir disfrazado. la exploradora? Sí, ah bueno, yo estoy disfrazado de vulgarcito ahorita, cago rea. Hago un balance de cuánta gente quiere estar a mi alcance Ellos están en un trance esperando que yo me canse No me canso, más bien lanzo líricas y no descanso Me como al cordero manso y cada ritual lo danzo No se azare, porque los no los sonoro, Porque ataco y perforo, vaporo lo que no es oro En esta producción, capster casi siempre hace el coro Llego el toro, la controlo desde este extremo del polo No hay quien pare, no se azare, tampoco compare No vacile porque actúo mucho antes que usted dispare Esto es en serio, excelente mi bajo. Promedio. Mi madre dice que esta enfermedad no tiene remedio Toqué la puerta y abren la ventana Siente un incienso con olor a marihuana Me dijo pana, ya toma tu banana Que no te quiero volver a ver en toda la semana Desde ahí comprendí que yo siempre iba a ser un fastidio Y con tantas iras reprimidas hice un genocidio lirical Van a quedar mal cuando escuchen lo que hacemos Sonando con talla internacional Happy Halloween Volumen 1 para que se, bajen, para de que se bajen de la nube Esto es MDA, Esto es MDA motherfucking, motherfucking records, fucking records Desde la Isabela, desde la Isabela para, toda la, para periferia. toda la periferia ¿Quién tocará en mi puerta? ¿Quién podría ser? ¡Happy Halloween! Música de altura en ramas yeah. De la noche hasta la mañana ¿Quién tocará en mi puerta? Prende algo, rapster en, en los controles